Descubre WIRE, la plataforma de colaboración más segura del mundo. Las filtraciones de datos, ciberataques y espionaje generan daños millonarios cada año. Es por eso que las organizaciones más exigentes confían en WIRE, para proteger sus comunicaciones más críticas. La seguridad es la base de WIRE, dando a chats, videollamadas y archivos enviados la protección más alta. Nuestro cifrado de extremo a extremo y arquitectura Zero Trust, hacen que toda comunicación interna y externa sea segura mantén el control de la información que se te está confiando no más filtraciones masivas ya que cada mensaje y archivo se cifra por separado buyer cumple con leyes de privacidad como la rgpd de europa o la ley de privacidad del consumidor de california en buyer creemos que toda organización tiene derecho a tener el control de sus propias comunicaciones buyer la plataforma de colaboración más segura del mundo.